Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, chicuelos. Mi canal que es su canal. Bueno, hoy tenemos eh, este nuevo video que estamos trayendo con la super estrella. Como dice acá, estamos en Daily Bounce. Como siempre, le traigo las noticias, las cosas que van sacando la gente de Daily Bounce. Um, y qué mejor que mostrarnos este vehículo nuevo, el Astron T-Rex. No, T-Rex no, Rex Tier, mejor dicho. Rex Tier Un fallo ahí de la, de la visión Todavía tengo mi ojo ahí medio medio Pero, pero bueno Astron Rex Tier eh, 8 Bueno no hubiese quedado mal que dijeran Astron T Rex 8 American Medium eh, Dos minutos de lectura Dice Bueno, a ver si lo hacemos más rápido Bueno, a ver qué tenemos Vehículo Raro Tiene torreta, ¿no? Sí, tiene torreta eh, bueno, el Astron Rex es un 105 milímetros Un carro mediano premium estadounidense De nivel 8 que acaba de llegar al super test A ver qué tenemos Ya por de movida El chasis es medio distinto, ¿no? pareciera Pareciera A ver, daño, 320 de daño Es un mediano, a ver 105, es lo que pega un 105 Más o menos, 320 por ahí 420 con explosiva Penetra 185 con munición estándar Que es AP Penetra 250 con APCR La segunda munición, buena 250 con APCR no está mal Y eh, 53 con HE O la explosiva Es un autocargador de 37 segundos 37 segundos Tiene 5 proyectiles Yo me estoy sorprendiendo porque no, no lo había visto Y tiene eh, Y tiene ¿qué? Eh, para Tarda 4.5 segundos Entre disparo y disparo Okay. O sea, pegas un tiro, 4.5 Dos tiros O sea, pegás el otro tiro, tenés que esperar 4.5 segundos más Y tiene 5 proyectiles mm. Si es así <ríe> No me gusta bro. No me gusta para nada, bro Pero bueno eh, Tal vez habrá otros que digan que está muy bueno Pero a mí, cada cual Ya por ejemplo... 2.5, 2, me parece lo ideal, ¿no? Si tirás cada 2 segundos, está muy roto. Eh, si tirás cada 2.5, ya está bien. 2.7 se va alejando de lo, de, de lo ideal. 3, ya es un poco mucho. Imagínate 4.5, chabón. Es que, mira, pensalo así, ¿no? Vos cuando tenés 4.5 en el proyectil y proyectil, está bien, tenés 5 en el cargador. Pero, pero... Eh, por ejemplo, el nuevo que sacaron ahora El, el de la maratón. El Camp Kampfpanzer 07 RH Dispara a cada 4 segundos Está bien, te saca 200, pero a cada 4 segundos Lo que pasa son 320 5x3, 15, claro, este de un cargador te lleva Ese es el tema Este de un cargador te, Si... Está, está, está bien y está mal. No sé no sé qué decir, boludo. Pero me parece mucho 4.5. Ahora, tampoco para hacer 5 proyectiles... Es que es mucho, boludo. Es mucho. Bueno, no importa. Ya está. Cada uno piensa lo que quiere. Para mí es mucho. Es mucho. para Parece un autocarador. 4.5 cada uno es una eternidad. Pero está pegando 3.20. Es un tier 8. Es mucho. Pensá que un pesado de tier 8 premium en un lowe te pega 3.20 cada 9 segundos. Un tiro cada 9. Este te mete... Eh, dos tiros En 9 segundos Y después tenés que irte al a, Al mono a cargar a la, a la punta del obelisco a cargar Bueno, dispersión de 0.43 a 100 metros Bastante dispersión tiene O sea, no es para snipear, eso me gusta Me gusta porque ahí lo balancean tipo No es que te pones como si fueras un leopard En, en A1 y empiezas a dispararle A todo el mundo desde atrás y se les clavas en las cúpulas eh, imposible, ¿eh? Y además la penetración tampoco es la mejor del mundo. Con la PCR pensé que a distancia. 2.50 en tier 10. A los pesados. Que capaz que alguno de tus ligeritos se espoteó. Mm. No te digo que no le vas a entrar. Pero que vas a rebotar de los 5. Capaz que 3 o 2. Casi seguro. Ojaldre. Ojo con eso. Tiempo de cierre de retícula, 2 segundos. Torret Trapez velocidad, 44 grados por segundo. Menos 9 de presión, eso está muy bien. Menos 9, eh, más 15 de elevación. ¿30, 30 proyectiles lleva? Oh, re poquito, bro. Eh, bueno, sí, igual. Sí, 30 proyectiles. 5, 5, 10. Son 6 cargas, ¿no? es por 5.30. Bueno, sí, está bien igual. ¿Vas a ser una partida larga? También pensá que tenés 37 de recarga entre, entre clip in, entre cargador y cargador. Movilidad. Eh, Velocidad máxima 45. Se queda recortina. Para ser nuevo se queda cortina. ¿no? Los nuevos están bebiendo a 60. Bueno, no te digo tanto. 60 mucho, pero dale un 50 poner ahí. 30 en reversa, boludo. O sea, usalo en reversa. Mejor en reversa. Potencia de 420 caballos. Potencia específica. Eh, 13.5. Bien. Height per ton. Tonelate. 60 de. de Hull. Eh, de, de velocidad de giro. S supervivencia. Total hit points. 1250, 1250 puntos de vida. 1250. wow, Como el burrasquito, ¿no? Re poquito, chabón. Bueno. Eh, chasis. 85. En el chasis frontal, 70. En el lateral, 50 trasero. O sea, olvídate que vas, te va a entrar todo. Eh, el 85M creo que tiene más blindaje que este. Tiene 90 frontal. Y es un tier 6. Turret, eh, 220 de frontal de la torreta. Pero tiene el grano ese arriba, olvídate. Ahora vamos a ver si hay fotos acá. Supongo que debe haber fotos a ver. Ah, mm, ¿sí? ¿O no? Sí, ahí hay una. Ah, acá hay un par, hay un par. Sí, sí, sí. Bueno, eh, 100 de lateral de torreta y 75 380 de rango de visión ¿Las características no son finales? Claro que no, por supuesto, si es, está en el Super Teast Super Teast Bueno Mira, y de paso meten un chivo en Cos eh, Acá en la página de Daily Pongs. Su cañón de 105mm está equipado con un cargador eh, automático de 5 proyectiles con un tiempo de recarga entre proyectil y proyectil bastante espantoso. Ah, listo, listo, lo dijeron ellos, ok. Pero porque, o sea, pensé que era yo el que estoy re loco y digo, no, no, entonces no puede ser, no, no, claro. Ellos mismos lo dicen. El tiempo de carga entre proyectiles es de 4.5 y el cargador se recarga en 37. En los 37 me parece que están muy bien, ojo. Son dos cosas distintas. 37 segundos para meter 5 proyectiles está re bien la recarga total. Bien, no es que. No es tanto tanto si te vas a dar una vueltita por ahí Y después volvés El tema son esos 4.5 entre tiro y tiro Perdés un montón, 37 más Lo que tardaste entre tiro y tiro Tardiste 2 minutos de partida sin Haciendo 1500 daño Si sí, los clavaste todos El cañón tiene una precisión de 0.43 a 100 metros Es un kb 2 boludo <ríe> No, no tanto, pero eh, Y un tiempo de puntería de 2 segundos De apuntamiento, eso está bien El tiempo de apuntamiento Así como una buena estabilización Y 9 grados mmm, Buena estabilización No me pongas un AIMBOT ahí Que, que ponga autoapuntado Y mmm, tipo LBR ¿eh? Y 9 grados de presión de cañón Los proyectiles estándar penetran 185 Lo que dijimos y la PCR 250 Recuerden que los APCR pierden Penetración con la distancia Que a veces veo en, en los foros o en fake Que todavía siguen de eso eh, sí los APCR y los AP Pierden penetración con la distancia Mientras más distancia haya el juego saca cálculos de la distancia entre que vos disparate desde acá hasta acá. Dio que hay 380 metros. Entonces ya no penetras 250. Sino que esa llega con menos potencia. Entonces va a penetrar. Ponele que 210. Entonces, por eso puede que eh, rebotes tiros. El daño por disparos es de 320. Es el blindaje de la torreta frontal es de 220. La durabilidad del vehículo 1250. La velocidad máxima de avance es de 45 km. Y de potencia específica 13. Este vehículo cuenta con una alta velocidad de retroceso. Y por eso. 30 es un montonazo. Si bien la velocidad de retroceso es muy alta, la potencia específica es peor que en algunos tanques pesados. Así que no esperes eh, un tanque rápido en absoluto. No, no. 13.5 es la. Es la potencia específica de un. Sí, sí, de un pesado literal. De un pesado. No de los super pesados. Los super pesados tienen 9. 10.5. 11, ponele, hasta ahí llega más o menos. Eh, ponele que el Panther 8.8, que es bastante lento, creo que tenía 14. Me parece 14 o 14.5, algo así. Y es es muy lento, bro. Para ser un mediano, comparado con estos medianitos nuevos que salen, que, que ves que burrasquito. Bueno, eh, el Progetto no es nuevo, pero el Progetto... Eh, incluso con los medianos de línea, no, no, no se compara. 13.5 va a ser muy lento. Y la velocidad de 45 no te va a dar chance a que te puedas escapar muy rápido. Así que vas a tener que estar muy atento a que si ves que cae ese flanco por donde vos fuiste, ya tenés que estar pensando, analizando si decir, uh, ya cayó este. Chao, me voy. Y vas para el otro lado a ver si puedes, o oh, de última, snipear o irte con tus compis. Que alguno te spotee si queda algún ligerito por ahí dando vueltas y pegar desde otra posición. Bueno. El tanque contará con una tripulación de tres: Un comandante, operador de radio, cargador Un atillero, cargador y un conductor Una pesadilla para las habilidades de la tripulación Con tantos roles de, en el comandante Sí, sí, sí, sí, porque es, Te mata, boludo, te mata porque Le tenés que meter al, al comandante le tenés que meter todas las habilidades boludo. O sea, la división Todas las división que a veces eh, van en el Operador de radio Es un quilombo Mejor tener, yo creo que lo ideal son cuatro o cinco tripulantes Creo que con 4 está bien. Y hasta 5 está aceptable. Después ya más es un quilombo, que algunos tienen como 7 o es un, un, es un quilombo. El vehículo tiene antecedentes históricos. El programa ASTRON se desarrolló durante la década de 1950 y tenía varias, varias variantes, ¿no? O sea, valga la redundancia. Bueno, acá están las, las estadísticas. Eh, puntos de vida, límite, bueno, todo lo que dijimos, ¿no? Eh, la ocultación, 12.26%. Eh, 12.26 Bueno, no está mal. No 12.26 eh, en, en parado, o sea, en, sin movimiento. No va a estar mal. O sea, va a tener que una, una ocultación de. Si sí, va a llegar. Si sí, con todo equipado, todo va a tener una ocultación de 400, más o menos 4 y pico. Eh, así viene medio pelado, pero cuando lo equipas, ve mucho mejor. Eh, 380, lo mismo que esto, esto va a llegar a 400 y pico Seguro eh, Bueno Acá les quería mostrar algunas imágenes Ven que ahí está, obviamente no está Todavía no tiene la, la, la skin ni nada como va a salir Final, pero Van viendo que Está al lado mutante ¿no? y el perfil es muy bajito Muy, muy, muy pegadito al suelo La típica pertuberancia, ese grano, ese ese coso que tienen arriba los americanos Es que ahí te va a entrar hasta... Igualmente no hace falta que la apunte ahí, sí A ver Estás intentando tortear, por supuesto Si tenés el chasis descubierto, tirale al chasis, no ni hablar Pero si te oculta el chasis y se te complica Entrarle en la torreta eh, Igual te digo que acá, en el mantelete, en los pedacitos de adelante Lo tienen como medio planito Así que ahí ya te digo que le entras Creo Me gustaría probarlo, pero no, no tengo la posibilidad. Pero yo qué sé, es un experimento, habrá que verlo, habrá que verlo. Y yo no creo que le dejen estas características finales, pero esto es una precisión personal. Para mí ese 4.5 va a bajar a 4 y es que está, está, es, permanentemente estás en el límite de que esté muy roto a que no. Porque si ese 4.5, por ejemplo, lo bajas a 3.5, está rotísimo. Bien, porque, boludo, cada 3.5 estás clavando 3.20. Es que con un clip entero se te lanza un lowway y lo hace pollo, por ejemplo. O se te lanza un pesado, le clavas la 5 con APCR en la pancita de un Defender. Pensando en tier 8, ¿no? Muchas los casi que te lo llevas. Eh... dejamos usar la calculadora. Vamos a hacer 320 eh, por 5 proyectiles. Si les clavas todos, 1.600. Bueno, al Defender no te lo llevas por vida. Si está un, si está un toque tocado, si está un poquito... Que le pegaron un par de tiritos antes, te lo llevas, pero si no, no Bueno amiguitos, eh, nada Hasta acá el videito de, de Today Del día de hoy, hoy seguramente vamos a estar En directo en Twitch Así que Capaz que hacemos un directo largo o hago dos directos cortos hago un directito al Mediodía barra tardecita y después a la noche Así que esténse atenticios. Les mando un besote gigantes y acá los dejo Con la, con la imagen del, del, del Nuevo vehículo que me gustaría Verlo, me gusta verlo tiene buena pinta de que va a ser Algo raro, por lo menos raro Besos, cuídense Chau chau, gracias por ese like y esa suscripción Besos, chau chau